De revisar el panorama deportivo para ello, don Juan Pastín ya está con nosotros. Don Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo está, licenciado? Placer de saludarlo. ¿Cómo Triste, está me usted? imagino. Eh, estoy igual que el chavo, licenciado. ¿Cómo eh, está, licenciado? ¿Todo bien? Bien. Oriente perdió 5-0, Blooming 3-0 y Diez Tronques perdió 1 a 0. O sea, se escondió atrás, salió un par de veces, eh, le hicieron un penal que el árbitro no lo cobró. Pero bueno, al margen de eso, o sea. Eh, jugamos con uno menos. ¿Justificaciones? Isnaldo, está, no. está de más ese equipo. Entonces lo ponen. No, yo no justifico, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, un equipo que va a defenderse. He escuchado o sea, mucho de que mucha garra, muy, muy buen muy, juego. Pero, no bueno, nada. pero perdieron al final, ¿no? De nada. sirve. El, el final lo que interesa es el resultado. Claro. No interesa si le hicieron bien, le hicieron más o menos, o a última hora te terminaron ganando el partido. No, claro. Que perdiste y yao, y por algo de vista del perdido. Salió pero, con la cabeza sí, en alto, señor. excelente representación. Por eso el gran Bolívar sí. hoy día nos salva. <risa> veamos, veamos, ojalá. Vamos, Oriente fue presa fácil de Bragantino. Partido jugado en este escenario deportivo en las afueras de San Pablo de inicio nomás. mirá, la primera jugada van a meter un pelotazo, pero era para Oriente y no llega, pero después apareció Bragantino con muy buena exposición futbolística, apremiándolo al equipo cruceño. Le pudo haber hecho unos cinco más, ¿no? Sí. El arquero, el paraguayo, bueno, para algo le pagan, para que ataje, ¿no? Pero... Es lo que la gente dice, ¿cómo ataja? Y si le pagan por atajar. Buen pero, eh, finalmente, es un equipo interesante este de Bragantino. Mirate la jugada. Dos cabezazos, la sacada del arquero hubiese sido bárbara, pero no alcanzó. Esos cabezazos son como un disparo a portería, los cabezazos de los brasileños. Ahí Eso está, cabezazos, cabezazos En el área, gol, Adentro. ¿no? Es... Yo pregunto, ¿dónde estaban los centrales del equipo de Oriente? En el segundo tiempo hizo un par de modificaciones que le dieron un poco de aire, eh, pero que tampoco alcanzó. Le invalidaron un gol a Oriente en posición adelantada, pero muy, muy, muy finita. ¿Ya? Entonces... Ahí está. Y claro, Entonces... eh, la tremenda intervención de, del arquero, ¿cómo...? Como dice, fácil podían haber sido unos cinco más, ¿no? Sí, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. Y llegar al 10 como, como ya les pasó. Ah, al cuadro de oriente, ¿no? Claro. No ese... hay un solo equipo, mira, ese es un balazo. Ahí que hay, hay un tema, estás un rechazo de la defensa. ¿eh? No hay los volantes para que asistan en la segunda jugada. Sí. Para evitar sí. los remates desde sí. el borde del área grande, que son... Letales son en Terribles, son terribles, ¿no? Muy Bragantino 5, Oriente Petrolero 0. Y ahí está parte de esto que se había en primera instancia. Ahí está. Penal no penal. Ese. Por supuesto. Ahí está. Y de penal marca un gol más Bragantino. De penal. Ahí está su equipo, ¿no? El equipo de... ¿Eh? ¿Qué de, del, del, del, del, del, del, del, del, del señor Romero. Oriente Petrolero. Todos los camarillos son hinchas de Oriente. Capital Petrolero de Bolivia. Mira, esa jugada qué finita que es, ¿no? Sí. ¿Cuánto se echa dar? 5-0. 5-0 le gana Bragantino a Oriente Petrolero. Bien. ese es el cuarto era el tercero el cuarto el quinto ya que qué importa uno ya más ya perdí la cuenta Sí qué importa uno más uno menos ¿no? Le terminaron dando un baile Sí Menos mal que el paraguayo tapó varias, ¿no? Porque si no se ah, venían. Muchísimas. Pero qué, qué es lo que te demuestra esto que los equipos no son bien armados. Por ejemplo, eh, Oriente Petrolero seleccionó eh, el chico González, el volante de contención. Eh, está jugando Rojas, que es el único que viene de las divisiones inferiores del equipo, ya. Pero después qué otro volante de contención. Hay el otro el lateral izquierdo, que, o sea, bueno, que juega el lateral izquierdo, pero también es contención pero ese está expulsado, o sea, generalmente en una plantilla tiene que haber un suplente y un, un titular, es decir, para dos puestos, cuatro jugadores y hasta cinco, ¿por qué? Por, por posibles eventualidades, y este equipo es muy corto de plantel, muy reducido, por ejemplo, los zagueros central, seleccionó Caire y tuvieron que traerlo el paraguayo, que no es nada del otro mundo, tampoco Caire es del otro mundo, en el segundo tiempo entró Gutiérrez, ya le digo, usted se mueve más que Gutiérrez, ¿no?, con eso lo digo todo. Eso digo Entonces, todo. la plantilla fue mal conformada. Usted tiene que tener los 11 que juegan. Tiene que tener los 11 que suplentes. Y, además, tiene que tener por lo menos unos 6 más en puestos claves como alternativa para que puedan en determinado momento ingresar al terreno de juego. ¿no? Eso es lo que no hacen, no lo hacen bien. Por ejemplo, en Bolívar, hay una cantidad de jugadores impresionante. Pero en puestos que deberían existir más de dos, porque a veces se lesiona el titular y el otro se hace expulsar y hay que buscar la tercera variante, ¿no? Eh, no es así. Ese es el, por ejemplo, Bolívar hoy no tiene con, con qué central va a salir a jugar. Lo va a tener que poner a aquí, que es muy lento. Ese es uno de los grandes problemas que tiene. Y, y Oriente seguida. tiene ese problema. Mira, ¿por qué no lo puso a vaca de inicio? Que entre y le dé vergüenza, ¿no? ¿O no? Tenemos que seguir hablando del panorama deportivo. Bueno, es lo que pasó con Oriente, lamentablemente el que... Lo que pasó, El que, pasó. El que peor, dice, al que peor le fue. O, o como dice Talía, ¿cómo dice Talía? ¿Cómo dice Talía? Si algo pasó, no pasó, no sé, y si pasó, ah, no me y acuerdo. si pasó, no me acuerdo, Por ¿no? eso, la gente de Oriente Petrolero hoy dice, si, si no pasó, me acuerdo, no pasó. Claro, no tengo idea. Y Rolly dice después, al final, ya como cargada, dice, bueno, yo estoy muy contento, muy tranquilo, porque el equipo, es verdad que no anduvo mal, pero tampoco anduvo bien. Eh, antes nos hacían de 10, ahora nos hacían de 5. Creo que hemos mejorado notablemente, ¿no? No, no puede ser, ¿cómo puede decir eso? ¿Por qué no? ¿Eh? Porque... Vamos ahora, ¿le parece con a ver, la derrota de Blooming? Ahí vamos a ver. Frente a News. Desordenado defensivamente. Y el equipo de News que, que sin ser una maravilla. Yo creo que Blumen le debería ganar en Santa Cruz, porque nuestros jugadores suben el avión cuando van a jugar de visitante ¿Mm? y, y, y parece que ya vamos perdiendo 1-0. Ese es el gran problema. ¿No? 3-0 perdieron los cruceños frente al cuadro de Newells. Ahí está Sinisterra. Tuvo algunas insinuaciones. ¡Qué patada! Yo digo, ¿por qué estos patean tan fuerte? Nosotros pateamos tan suave, ¿eh? parece que el chico este le hacían a los bifes bueno no ¿sí sé qué pasa ¿Eh? o los alimentos que nosotros consumíamos no eran tan poderosos ¿no? pero les pegan unos zapatazos brutales mira el arquero vuela de forma fantástica sale bien yo entiendo que el, el vuelo es, es a tiempo pero no llegamos nunca los ah, arqueros a poder neutralizar es el disparo que es alto. impresionante y todos remates de fuera del área por qué porque no sabemos marcar Claro, lo que decíamos Por... con Oriente, ¿no? Lo mismo, el remate... La presión, desde... la presión en la mitad, o sea, no, no es buena nuestra presión. La segunda jugada, ¿ves? Y de ahí... Y tampoco es que este fue un gran remate, mira, no, la colocó. la colocó, la puso bien, nada más. Ah, porque la anterior sí, era un riflazo, ese, no podía, es un disparo, no podía agarrarlo el arquero. No, no, no. Pero es también como uno se genera la jugada, cómo sí. le llega a pegar y en qué momento, ¿no? Sí. Ya viste, se levanta el balón al punto exacto en el Hombre. cual le pega Igual que con hay, todo. Hay algunos que para patear tiro libre dicen que hay unos tips, ¿viste? Donde, está, eh, donde lo inflan la pelota sí. y la parte durita, que esa parte hay que ponerla aquí y que la parte acordonada del, del, del balón le debe dar aquí para que, para que este le, le viboree la pelota... Entonces, hay, hay muchas cosas, eh, muchas historias de alrededor de cómo hay que pegarle a la pelota, ¿no? ¿Usted cómo le pega? Como venga. ¿Cómo? Como venga, claro. Como el agarre. Como el agarre. Ah. Si es puntazo mejor, si es no, no. La idea es tumbarlo al arquero. Bueno, vamos con Dieztrongues. No pudo Dieztrongues en Brasil. Perdió por 1 a 0... Frente al cuadro de Fluminense. Un marco impresionante del Estadio Maracaná, ¿no? Capacidad para 40.000 personas, Antes no, ¿no? tenía 120, pero le bajaron. No. Hicieron algunas mejoras. Un monstruo. Un monstruo, de verdad. El Fluminense con 10 Strongs, ahí está. Claro, solo jugar allá ya te infla el pecho, ¿no? Pero bueno. Bueno, Strongs fue lo que hace aquí en el torneo local. Porque hay muchos que dicen, no, que vos no lo querés al equipo. ¿Cómo no lo voy a querer? Eh? Es ratonero, pero... Dentro de los ratoneros es el que mejor juega. Lo sabe manejar muy bien el contragolpe. Entonces fue a esperarlo a Fluminense. Juega a jugar con, con Triverio, solo arriba. Y lo pone a Isnaldo, que para ir a jugar de visitante, primero tenés que tener marca, ¿no? Isnaldo no marca. O sea, hay que pasarle la pelota cerquita para que el tipo se acomode y levante algún centro. ¿No? Entonces... Ajá. Lamentablemente, las cosas no, no, no terminan de, de funcionar para el equipo. El arquero anduvo bien. Sí, si no era también Vizcarra, sí. por lo menos un par de... Un par. ¿eh? Anduvo bien, tapó. Sí, usted, Hay un penal para el Ayer decía, ojalá Vizcarra esté a la altura nuevamente. Como lo ha estado en los anteriores partidos sí, y creo que lo escuchó. El eléctrico funcione, ¿no? Sí, lo escuchó. A, a Strong lo termina matando con, con pase entre líneas. Ese fue, menos mal, Anulado. posición adelantada. Sí. ¿no? Se lo había comido el rosquete el arquero, ¿no? Sí, la sotana la dejó. Mirá, mirá, mirá esa jugada. No, no, no traía mayor. Pero generalmente fue el equipo de Fluminense el que atacó. y que llegó poco, tuvo alguna que otra sí, opción. Una hay, hay una jugada de penal que ya la vamos a ver. Mirá. Muy buena. Marcelo terminó pidiendo su cambio, ¿no? Pero, hermano, está más gordo que ya te digo, que mi compañero Yucra de Cochabamba. ¿eh? <risa> Gordísimo. ¿eh? Mucho... Gordo, gordo, está más gordo mucha, que. Mucha feyuada. Sí, que mostaza. A... Está más gordo que mostaza. ¿Qué <risa> ¿Eh? sí. Y bueno, va a insistir el equipo brasileño. Y ese es el golazo. ¿Y quién? El que usted decía que no iba a ir en la defensa del Tigre. ¿Quién? Eh, ¿Qué era el Bolívar Desconozco la procedencia de algún fulero Dígame <ríe> usted cuál Individualícelo Allí se queda, mirá Justino, Justino. Ah, Justino sí Jusino fue el capitán Fue el que se queda en ese jugador o sea, Lo dejó pasar ahí, y. Lo dejó pasar, lo soltó y cabezazo Cabezazo de gol. gol Después tuvieron muchas opciones ahí Bajo la portería Mirá, otro error garrafal Defensivo lo que pasa es que nos quedamos nosotros a veces con lo mejor que hemos hecho. La, la, la mente a veces retiene las cosas más interesantes, ¿no? Sí. mira mirá, es buena la, la jugada que, que va a venir ahora. El zapayazo es muy buena la tapada. Ella fue la mejor. Sí. Una de las más claras que tuvo. Una de las el más team. claras. Pero con esto no alcanza, ¿no? Es como los boxeadores que te pegan toda la noche y terminan perdiendo por nocau en los últimos 15 segundos, ¿no? Totalmente. ¿De qué sirve? Que haya aguantado, que haya, que haya llegado, fuerte, que haya que llegado, llegado, procurado. si sí, no Que haya pudo marcado hacer. bien si al final les hicieron uno. Pero que, que le chorearon, pudo haber sido empate. El penal se lo chorearon, ¿no? Sí, ¿usted cree? Ese es el gol de Triverio pero hay falta. Hay falta de Triberio. Mira, ahí está, lo empuja. Lo empuja el zaguero central y le roba la pelota y se va solito. Ahí está. Sí. Para mí es falta. El tipo va al aire y el otro lo carga con el hombro. Eso es falta. Sí, no, Las no cosas hay que decirlo. O sea, o sea, en partidos locales, no, no, eso es falta. Y en partidos internacionales, cuando nos cobran a nosotros, no puedo decir yo que no es falta, ¿no? <risa> Tengo que decir nomás lo que está. La verdad nomás. Sí. Y no pusieron el penal, ¿no? Increíble. No pusieron el penal. El editor es bolivarista, usted sabe, ¿no? <risa> que tenemos nosotros. ¿Ah, sí? Sí, Juan Carlos. Con razón, bien Juan No puso el penal, Juanca. ¿Cómo Ay. le vas a poner el penal? Pero es que no era penal, ¿para qué lo va a poner? Sí, este es igual que periodista gaucho cuando pierden. Ponen lo que les interesa, ¿no? No, un penal increíble. ¿no? A ver, por aquí hay un par de estronguistas que seguramente ya lo están buscando, el sí, penal. no, y no van, van a cargar. Porque la gente escribe cosas, cómo puedes hacer esto, aquí que allá, ¿no? Ah, ¿Usted lo va a cargar a Juan Carlos? Sí, no, no, lo voy a descontar. Es que no puede ser eso. Van a decir que nosotros tenemos una aversión. Al cuadro de hoy, cosa que no es así. Pero, no, no, para nada. Creo que todo el mundo sabe. ¿De qué? Ah, sí. Que hay alguna... No sé si es lo mismo que le pregunto tigre. yo. ¿Y a su equipo cómo le va hoy? Claro, a ver, Que yo diga, vamos a perder, es difícil. Sí, sí no. Nos tienen que, que salvar no ustedes. ¿Ustedes van a salvar el orgullo boliviano hoy día o no? Ojalá. Ojalá. Estamos con toda la predisposición. Hay muy buen equipo. Y se va a lograr ese objetivo. A ver, Estoy mírelo, aprendiendo a a usted. la pantalla y, y hable como habla como habla Juan Pastel no no como habla Meñad <risa> vamos ya no bueno, estamos preparados para afrontar este partido con lo mejor del equipo que tenemos hemos preparado una alineación formidable para hacer frente en este partido de visitante y estamos seguros que vamos a conseguir una victoria esta noche y darle una alegría al pueblo boliviano lo que tres equipos no pudieron hacer ayer. Vámonos no, no, así tiene que ser. ¡Ya hermano! Ya pero hermano. a las 10 de la noche el partido. ¡Tardísimo! No. Pero es que son, son, pues, es el show, va a las 10. Teloneros no, no. van desde las 6 eh, eh, y yo las Yo sé, ocho. pero que no puede ser que la Comebol esté en contra de de Abby Ayala. ¿Por qué? Pero a las 10 de la noche va el Deportivo. Ah, verdad. Pero ahí, pues paralelamente le va a tener que ir haciendo, como ayer ha hecho tres partidos. No, no, no. El problema no es tres partidos. Te puedes dar cuenta, sí. Supuestamente, no, claro, estás, como dice usted, usted, vivo, que Bolívar sí. es el equipo que tiene más hinchada en el territorio nacional. O sea, ¿quién nos va a ver hoy día a la noche? Nadie. Hay harto estrangulista que lo va a ver. ¿le no, un... no, no, no. Vamos a hacer un programa espectacular esta noche. Te aviso sí, sí, Le vamos a pelear el rating al partido de Bolívar A ver, quiero ver Bueno, no lo voy a ver, le diré de entrada, yo no Yo voy a estar viendo el partido No, no, usted tiene que estar durmiendo temprano no, Tiene que levantar le a, a las 4 partido. de la mañana No importa, igual, vale la pena el sacrificio Me duermo 1 de la mañana después de Termino el partido 12, 12 más Festejo buenas, hasta la 1 más o menos hasta la 1 Festejo hasta la 1, me voy a dar una vueltita al Prado ¿Al y... Prado a esa hora? Claro, me da una vueltita Echarle unos bocinazos de pi, pi, pi, bing, bo, bo, li, li, li, bar, bar, bar, A ver. A esa hora están laburando los sí. Las doce, las sí. <ríe> sí, están laburando hoy. Por ahí por la Pérez, dice, ¿no? Por la Pérez, Prado, una vueltita bueno, y listo. Ah. Y va a ver usted que mañana usted va a estar festejando conmigo. Así como ahora lo hemos visto bailar, <ríe> mañana vamos a bailar otra vez. La ¿le cosa que tiene que hacer uno para ganar, ¿no? ¡Guau, <ríe> Para justificar la plata. Eh, ¿Usted el pronóstico para la noche? No, yo pésimo para... Barcelona. Perfecto. ¿Ve? ¿Eh? Barcelona. Él es pésimo para decir para el fútbol. ¿Y ¿no? usted? Bolívar gana. 2-1. usted? Por supuesto que Bolívar. <risa> <risa> y ar, y y hermano. <risa> Bolívar! ¡Ya hermano! ¡Ya hermano! Bolívar a las 9 de la noche empezamos la transmisión de había ya la Radio y con la radio Fedecomín y toda una red de emisoras, líder en Sucre y una red de emisoras que se va, vamos a levantar la señal y vamos a hacer, ya te digo, un loco a la noche. Ya, adelante algo, ¿cómo lo va a hacer? No puede ser. ¿Cómo lo va a lograr? Hoy día tenemos que pelear el rating a, a, a Bolívar. Al partido. Bueno, le ah, deseo toda la suerte. Así es que esta noche... Tenés que mirar no el deportivo. Con este Si sos un tipo que sabes de fútbol, que te interesa el bienestar de nuestro fútbol, si querés que nuestras instituciones crezcan, si querés divertirte, tenés que mirar el programa. No mires eso porque vas a terminar frustrado, vas a terminar llorando, vas a terminar fastidiado y eso hace mal para los nervios. Eso provoca estrés y mucho estrés mata. A las 10 de la noche yo te prometo que lo vamos a pasar de película. La invitación está hecha. Y a las 12 una pequeña previa de lo que se viene esta noche también. Sí, con sí, el sí, número no, no. uno de los deportes. ¿Verdad? Verdad, verdad. No que le vaya muchacho, Porque bien. hay cosas de repente más interesantes que el fútbol y más importantes, ¿no? Mañana lo estaré esperando. Espero que con buenas noticias. Cómo no. Gana Bolívar, estoy aquí a las 9. Muy bien. 9 de la mañana, lo esperamos mañana a don Juan Pastén después de la victoria del Bolívar. Estamos seguros y tenemos toda la fe en ello. Tenemos que continuar con más, Óscar.